¿qué tal? Soy Xavi Luque. Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Salud, yo soy Xavi Luque. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Eh, Excusez-moi, pero no ne el vídeo en francés porque no perfecto. Vamos a ir con nuestros vecinos, nuestros hermanos. No voy a hacer el vídeo francés porque no, no es perfecto. Y bueno, sería ridículo hacer todos los vídeos en castellano, en español y este en concreto en, en, otro, en otro idioma, cuando en todos los vídeos voy a poner subtítulos. Así que también deciros que tenéis debajo del de, vídeo un link para sugerirme cualquier canción que queráis que reaccione cualquier vídeo. Y nada, vamos con Francia desde 1956 hasta 2022. Allons-y avec nos voisins, nos frères. Ale la France, vamos allá. Bueno, como he dicho, el año de... El primer año que se celebró el festival.. Le temps perdu. la segunda canción que enviaron en... 2000, 2000, en 1956. Bueno, el segundo año fueron segundos... Ya los tenemos ganando en el, en el tercer año de participación. ¡Qué sonrisa! Preciosa, fueron ganadores en el 60. Qué voz. Otro triunfo de Francia en el 62 esta su voz ah, como nostalgia ¡Qué buenas voces las del coro! ¡Qué buenas voces todas las que han ido apareciendo! Bueno, le damos color a la vida. 69, una de las cuatro ganadoras fue Francia, empate con España, eh, Países Bajos, y como ya dije en Países Bajos, no recuerdo quién fue el otro país, si fue Luxemburgo... Una de las mejores. Mira, ahí llevan ya dos años que no... que no, no me acaba de gustar. Las tres últimas no hay. Vale, aquí no participaron. Oh, qué bueno. Sí, me gusta este trozo. No son campeones. Triunfo para Francia. Rosó el infame, el pájaro y el niño. my outfits pero la canción no me acaba de gustar. Era como demasiado pesado, ¿no? Esas canciones tan atosigantes... <risa> Me es todo... Demasiado amor. Tally Packer, me lo dejasteis en comentarios el otro día, que, bueno, ya lo veis, es una niña. el otro todavía comenté en el vídeo de Israel, me parecía muy raro que había también un niño muy pequeño, que no, no, no creía que tuviera la, la edad permitida. Y fue a partir de ese año que pusieron las reglas, según eh, me dejasteis escrito. Esta voz. Eh, me gustaba bueno y segundos dos años consecutivos a mi nada qué buena voz me gusta su tono bueno. Ahí la Eurovisión, qué bueno. A mí es que me encanta ese estilo de música. Bueno, llegamos a mi año de nacimiento. ¿Qué era esto? Me ha vuelto un momento para atrás. Shop. Nathalie Santa Maria ¿Nagosta? Esta chica es muy pequeña, también la cara de niña todavía. Maquilín. estilos más diferentes e interesantes que ha traído Francia. Penúltimos en el 2000 Con Natasha Saint-Pierre ¡Qué voz, chica! ¡Uy, ese tono! Me recuerda a un guión. Ya ves Me Tiene todo el pelo en la cara <ríe> una tan cerrada de descendencia española una canción preciosa y no recordaba que quedó 15 pensaba que estaba en el top 10 por tal me encantaba esta canción y no sé cómo quedó penúltimo. Esta canción es muy bonita pero la cambiaron Esta no fue la que eligieron Y me gustaba muchísimo más La otra Bueno, esta canción era buenísima <ríe> Y la puesta puesto en escena Con el gato. Ha habido muchas candidaturas de Francia que a mí me gustaban mucho y han quedado mal. Sebastián Peller. O sea, esto es buenísimo. Es un genio este hombre. Uh, uh, uh, uh. wow Esto fue un regalo que nos hizo Francia para nuestros oídos. Oh my god, Patricia Kass. O sea... ¡Vaya actuación! Brutal. Y bueno... Y esta era una canción para ganar. 2010 con Jesse Matador. La verdad que no sé qué falló. Yo creo que fue la coreografía esta así un poco loca. Porque la canción era... y es buenísima Qué pena que quedase 12 Y bueno... O sea... Gracias Francia, gracias por traer estas voces, estos temas O sea... Me da igual el puesto Realmente no me da igual, porque tendrían que haber quedado bien No como han quedado 15 se merecen muchísimo más. <risa> Una detrás de otra. Angún. Número 22. No. Amando Inboxual. O sea, <risa> esto es tremendo. Qué voz. Qué tema. Qué letra. <risa> ¡Me encantaba! O sea, me encanta su estética de todo. Y esto también me ha gustado muchísimo. <risa> o sea, esto es divertidísimo. ¿Por qué quedan los últimos? Injusticia, Francia, muchísimos años. Esto. Es que una detrás de otra. ¿Cómo puede ser que estas canciones hayan quedado en estos puestos. ¿Qué voz tienes, Lisa Ángel? Otra canción que era para ganar. Y bueno, y quedó sexto, que dentro de, de los puestos que le hemos dado a Francia, todos los europeos, esto es un buen puesto, aunque era para ganar. Otra canción buenísima para estar en el top 5. Somos malos con Francia. ¿Por qué? Buenísima alma, de verdad. Otra. Una detrás de otra. <ríe> sí. O sea... Amén, Brutal. Una letra buenísima. Super conmovedora. Esto fue buenísimo también. O sea, es que tenemos que darle las gracias a Francia. Porque es que ha traído unos temas buenísimos, súper diferentes. Pero todo calidad, para mí, al menos. No sé vosotros. O sea, esta actuación fue pues brutal, viral Hassani Lee Y aquí menos mal que Que no se celebró porque esta canción Francia, no Chicos, guapísimo Lo que quiera él Pero No, esa canción no Y bueno Y voilà Aquí vas a esperar y o sea, qué regalo también de actuación. ¡Cómo lo hizo Dios! Y el cámara. Qué regalo de para los oídos, para los ojos. Y otra injusticia. ¿Por qué quedó mal? Alban y Azer con Fulham. Eso pues fue muy bueno. Yo al menos allí lo viví. Bueno, hasta aquí, Francia... Bueno, esto es brutal. Me han encantado muchísimos temas... Y, y, y estos puestos que les hemos dado a Francia, ¿por qué? O sea... Es que han traído variedad, han traído buenas voces, buenos temas, buenas letras... Y aún así... Ya te digo, hasta con canciones para ganar. Y un número 15, un número 6, un número 12. Nos hemos portado muy mal con Francia en Eurovisión. Este es el resumen que saco de, de, de todo esto. Porque ya te digo, muy buenas canciones. Para mí, Francia es de mis países favoritos. En Eurovisión, en la vida también. Y nada, hasta aquí Francia. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides de suscribiros. Ok, se finió. Si vos ame le video, no pas de de y de liker le video. Merci. Hasta el próximo video.